Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio Soy Esteban Nieto Estamos en una nueva edición de GP a las 10 Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el valor de la estrategia Utilizada por Red Bull en la definición por el título de Abu Dhabi Frente a Lewis Hamilton Que terminó dando el primer campeonato del mundo a Max Verstappen Bienvenidos Bueno, fue realmente apasionante la definición de la Fórmula 1... ...en el Gran Premio de Abu Dhabi... ...que le terminó por dar el campeonato a Max Verstappen... Eh, ...su primera corona, eh, su trayectoria en la Fórmula 1... ...en una carrera que, que parecía tener otro final, ¿no? En la Vuelta 53, faltando apenas unos 5 giros... ...Hamilton llegó a unos 11 segundos de diferencia... ...en relación a Verstappen, que estaba segundo... Hasta que vino ese golpe de escena, ¿no? que, que fue aquel eh, golpe de Nicolás Latifi a bordo de su Williams, un despiste. Eh, el impacto contra el muro del circuito en la curva 14 y eh, la dirección de carrera que eh, comenzó una neutralización. Ahí Red Bull fue rápido la estrategia, eh, cambió unos neumáticos duros por un juego de blandos. Eh, para Verstappen e intentar eh, eh, ir a todo nada a esa definición con, con Hamilton que eh, se quedó en la pista tenía unos neumáticos duros eh, ya con varias vueltas encima eh, y bueno, cuando se dio el relanzamiento medio polémico también por el tema de los rezagados que primero Michael Masi, el director de carrera, dijo que, que debían quedarse eh, en pista, los otros que estaban en el medio del primero y del segundo, pero bueno, después cambió de opinión y dejó la pista libre a Verstappen para que pudiera definir en aquella última vuelta frente a Hamilton, donde, bueno, finalmente lo, lo, lo superó en la, en la curva 5, y acá alambrado y todo logró coronarse en la pista de Jazz Marina. Eh, pero bueno, venimos de un campeonato eh, muy equilibrado, eh, muy cambiante, primero con Mercedes, que, que estuvo mejor en las primeras carreras. ganó eh, la, De las primeras cuatro ganó tres. Eh, y después eh, Red Bull equilibró la balanza a partir del Gran Premio de Mónaco. Eh, se puso como líder Max Verstappen. Primera vez que, que llegó al liderazgo en un modelo de Fórmula 1 por aquella carrera de, de Mónaco. A la quinta fecha de la temporada. Y se mantuvo bastante equilibrado. El campeonato en las siguientes fechas. Red Bull un poco mejor que, que Mercedes. y Pero bueno. Después del gran premio de Brasil. Eh, en esa carrera donde Hamilton estrenó aquel motor picante. Donde realmente tuvo una velocidad recta impresionante. Lo sin ningún tipo de problema a Red Bull de Max Verstappen. Y después encadenó victorias en Qatar. Y en Arabia Saudita. Eh, de esta manera llegaba un poco mejor eh, el equipo alemán siete veces campeón, ahora ocho ¿no? por el título conductor que, que logró en Abu Dhabi. Eh, llegaba mejor Mercedes a la definición de, de Abu Dhabi, por lo que Red Bull tenía que dejar un poco de lado aquellas victorias, aquel buen rendimiento que había obtenido en pistas como, como, como Estados Unidos, como, como México... Y eh, aport, ap, apostar más que nada a las virtudes que, a las fortalezas para intentar eh, doblegar a, a Mercedes, que son bueno el manejo, obviamente, de Max Verstappen, que estaba mostrando. Un, mostró un nivel eh, excepcional en, en 2021. El juego de equipo y también la estrategia ¿no? eh, regula el dolor del campeonato. Mostró una capacidad muy buena, muy notable a la hora de leer carreras, sobre todo bueno, se pudo ver últimamente en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde dejó a Max eh, Verstappen primero, después de haber largado segundo, eh, por hacer una buena lectura de lo que era el circuito de Arabia Saudita, de las posibilidades de, de que surgiera una bandera roja, y bueno, dejó a, al holandés en pista cuando Hamilton cambió neumáticos, y bueno, eh, ante una nueva neutralización, aprovechó... Eh, Verstappen y se quedó en pista para quedarse primero, más allá de que después fue nuevamente superado por la potencia del de, de Mercedes eh, de Hamilton. Pero bueno, eh, haciéndose valer más que nada de, de, estos tres, de estas tres virtudes, eh, que son, bueno, como decíamos, el manejo de Max, el juego de equipo y una buena estrategia de boxes, eh, emprendió el gran premio de Abu Dhabi y la sacó a relucir primero en la clasificación con un muy buen juego de equipo con Checo Pérez que le dio la succión con su auto a, a Max Verstappen en los sectores 1 y 2 en la Q3 y eh, le dejó a Max Verstappen que, que, logra, que pudiera lucirse en, en, la, en el tercer sector del, del circuito y de esta manera lograr aquella pole position por tres décimas sobre Hamilton eh, basada justamente en, en lo que era jugo, juego de equipo y un buen manejo de Max. Y después, eh, lo que fue la carrera, eh, apuntó también al juego de equipo, eh, dejando a Sergio Pérez cuando Lewis Hamilton fue a cambiar de neumático, el eh, chico quedó primero y entabló una, una gran defensa eh, de la primera posición a, sobre Lewis Hamilton, haciéndole perder tiempo y generando que, que Max Verstappen lograra descontar una gran cantidad de segundos para ponerse nuevamente detrás del, del británico y pudiera retomar un poco aquella lucha que era un poco desigual más que nada por, porque a nivel igual con neumatismos neumáticos el Mercedes estaba un poco más armado para la carrera tener un mejor rendimiento eh, para lograr el campeonato pero bueno, después vino aquella... Aquella neutralización. Eh, por el accidente de Antonio Giovinazzi. En realidad no fue un accidente. Sino que fue un abandono. Eh, por un problema mecánico. Y bueno. Ahí Red Bull eh, cambió nuevamente. Los neumáticos eh, de Max. Eh, Lewis eh, quedó sorprendido. Porque Mercedes no lo mandó nuevamente. A boxes. A, a, a cambiar. Un nuevo compuesto. Un, un juego nuevo de neumáticos. Quizás en la... Es la creencia de que al tener unas vías de escape tan grandes a Abu Dhabi, iba a ser muy difícil que hubiera una neutralización. Pero bueno, finalmente la hubo, eh, por, eh, por aquel accidente de, de la Tiffy. Eh, Red Bull pudo aprovechar ese juego de neumáticos para secarse un poco más a Hamilton. Y después colocó aquellos neumáticos blandos en la última neutralización. Eh, para poder quedarse con el título eh, de Max Vertappen, ¿no? hay que recordar que el de constructores se lo quedó a Mercedes, eh, de esta manera quedó ganó su octavo título consecutivo. Pero bueno, eh, el de pilotos es el más importante que va a quedar en la historia. Y bueno, Red Bull sacó de la galera el manejo de Max, el juego de equipo y la estrategia, las potenció para poder doblegar a Mercedes y eh, hacer que el holandés pudiera conseguir su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, por estar acá. Y bueno, estamos, eh, seguiremos con un nuevo GP a las 10 más adelante. Gracias a todos. Un abrazo para todos.